Una lástima para formas de hacer oro millonarias No se sabe si se van a poder vender Lo más probable es que sí A no ser que se entreguen como regalo Pero es un hecho que ciertas monturas del TCG Van a bajar drásticamente por esta mención Como podemos ir viendo Las recompensas que tendremos a partir del 15 de noviembre Serían el cometa de dragón Que para quienes no lo sepan Esta es una carta del TCG eh, Ahora si se preguntarán esto es bueno o esto es malo ah uh en lo personal esto me parece algo bastante bastante eh, bueno porque bueno ya recordar que el juego de cartas del TCG simplemente desapareció y bueno muchas personas no han podido adquirir estos artículos sin embargo en asia sí se pueden conseguir ya que hay ciertas herramientas ciertas cositas no ilegales todas propias de la empresa que dirige el wow en, en, en, en asia en china eh, que te permiten adquirir este artículo no eh, que en este caso sería una, una del TCG de The Burning Crusade. Aquí tenemos, por ejemplo, también a partir del 28 de noviembre, eh, poder conseguir el protodraco Bill. Bueno, el Dracovil, este es un Dracovil Este también es una montura del TCG. de hecho Esta vale como 5 millones En subasta, eh, bueno Algunos dicen 50, aunque ¿Cómo vas a Pasar 50 millones? A no ser que sea con 5 PJ con 10 millones cada uno, pero Bueno, no sería raro Si en un futuro también agregan, por ejemplo El Tigre Espectral, algo que quizá a Algunas personas les guste, otros no De todas maneras, esto simplemente Hace que el artículo sea coleccionable Y bueno, de todas maneras ya no se puede Adquirir en el juego, ¿no? Nos da la oportunidad de agregarlo de otra forma He estado viendo que hay gente que se ha estado quejando en Twitter por esto eh, Aunque es un poco raro porque... Son los mismos que después dicen que en Asia tienen recompensas como el Tigre Espectral y a otros no les gusta, pero, pero bueno, o sea, ya depende de la persona, ¿no? Hay muchas opiniones, en mi opinión me parece algo muy bueno, ¿no? Porque de todas maneras, sí, esta es una forma de hacer oro, en mi canal pues lamentablemente perdimos una forma de hacer oro, pero para los jugadores está bien, ¿no? Es básicamente lo mismo que pasa en Asia. Ya que ellos también tienen la oportunidad de conseguir hasta el tigre espectral y otros beneficios Entonces, bueno, simplemente es para irlo consiguiendo La última recompensa es, son fuegos artificiales Son fuegos artificiales, nada relevante más allá de un pirotécnico Pero bueno, hay gente que le gusta, ¿no? Hay gente que pagó 5 dólares, creo 5 o 10 dólares por esta cosa Para convertirnos en diferentes... Eh, para convertirnos en diferentes este, NPCs de jefes de mundo y otros juegos artificiales Así que estoy seguro que la gente va a pagar también capricho por ello Y una cosa bastante interesante Si ustedes se suscriben a ciertos canales que hacen contenido de WoW eh, Si se suscriben creo dos veces, si mal no recuerdo eh, Ustedes van a poder obtener también esta mascota ¿Sí? Recordad que yo también hago directos en dicha plataforma Y cuando la gente se suscribe tienen beneficios Tampoco es para hacer publicidad, pero si quieres apoyar el canal Recuerda, ¿no? Tienes el link del de, YouTube morado en, la, en el primer comentario Si quieres apoyar, bueno, atento, ¿no? A partir del 28 de noviembre No te digo que lo hagas ahora No, es desde el 28 de noviembre hasta el 12 Así que atentos, mucho cuidado si es que quieren hacerlo Así que bueno, ese sería el video en esta ocasión Como ya dije, si la montura nos la dan directamente a nuestra colección de, de monturas La montura se va a devaluar No se va a poder vender Obviamente porque tú no puedes enjaular monturas La mascota sí se va a poder vender en teoría de hecho podríamos inclusive buscarla, ¿no? que sería cometa, pero bueno, vamos a ver si, si se encuentra antes de irnos Vamos a ver, cometa, cometa, miren, es este de acá, no, este no es, es creo este, es, es muy similar a este, solamente que tiene un color rojito Mm, el cometa que nos van a regalar es muy similar es Solamente que este es Onixia uh, Parece que es diferente por tener otro color Por cierto este se consigue con el TCG de The Burning Crusade, sí, el TCG de The Burning Crusade El problema es que tiene otro color Como dije, el que quieren regalar es más rojito ¿No? Pueden ver que es un poquito más rojito, es un poco diferente, eh, tiene colores mucho más vivos que este que parece Onixia directamente y no hay otro, ¿no? Sí, efectivamente no, no hay otro, entonces podría ser una mascota nueva. Digo, sí, pues una mascota nueva, si es que no es esta misma, que ya de por sí vale 600k. Por lo que vi... En, en WoWhead solamente hay el modelo Que vimos hace un rato, también puede ser por el tipo De cometa que te pueda caer, de todas maneras Este es el valor, está de es lo Que también va a bajar, así que mucho cuidado con ello Pero bueno señores Ese sería el video en esta ocasión, ya sabes Like, compartir, suscríbete y nos vemos en el próximo